En primer lugar, nuestro grupo queremos manifestar nuestro apoyo a la moción, a los efectos de dar una mejor protección a los trabajadores y trabajadoras que optan por la donación de órganos de vida. Lamentamos que solo hayan admitido algunas aportaciones mínimas de los otros grupos y hayan rechazado la presentada por nuestro grupo alegando que no tiene que ver nada con el tema que estamos tratando. Eh, el problema, eh, estamos todos de acuerdo, que debe existir y por eso han surgido eh, algunas asociaciones como la Asociación Española de, Adulla, de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas, EPA, o la Asociación Española de Donantes Intervivos de Órganos Aedio, que han solicitado reformas legales para impedir que donantes sean despedidos del trabajo por no estar debidamente protegidos por la baja laboral o que se reduzca el salario o que tengan que recurrir a utilizar sus vacaciones para realizar su donación. Circunstancias que se dan en la actualidad, principalmente en el período anterior a la donación. Aunque dicen que no tienen nada que ver, nosotros sí queremos denunciar, aprovechar la ocasión para denunciar que el origen de la problemática que hoy abordamos es una consecuencia directa de la reforma laboral realizada por el Partido Popular, esa reforma que defienden a capa y espada a Dios rogando y a los trabajadoras y trabajadores, señores del PP, con el mazo, dando. Sí, señorías, su ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral modificó el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores para que las faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas, pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses fuera una causa de despido. Esto ha tenido consecuencias dramáticas no solo para el padre que comentaba la senadora Canaria, eh, que había antepuesto la salud de su hija a su propio empleo, pero también para muchos trabajadores y trabajadoras que anteponen su empleo a la propia salud. Trabajadores y trabajadoras que no siguen tratamientos de rehabilitación muchas veces porque han visto como un compañero o compañera de trabajo han perdido el empleo por este motivo ocho días intermitentes en dos meses. Vayan a cualquier centro de salud pública y pregunten cuántas personas rechazan, a pesar de llevar tiempo en listas de espera, la intervención quirúrgica que necesitan para evitar perder su, su trabajo o pregunten en los servicios de urgencias cuando hay que intervenir una persona sabiendo que dicha intervención conllevará su baja y hay que convencer al paciente para que ello, eh, por ello porque puede perder su puesto de trabajo. Por todo esto, eh, esta moción eh, de ustedes resulta casi vacía por genérica toda vez que no plantean reconocer la garantía de indemnidad establecida para el caso de embarazo, parto o determinadas de enfermedades y bajas, que incluye el apartado segundo del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Señores del PP, tienen que hacérselo mirar, porque si no reforman el artículo citado eh, establecido por la reforma laboral de ustedes mismos, no solo están permitiendo supuestos de despido para estos casos sino también de trabajadores con bajas por enfermedad o asistencias médicas. En definitiva, jugando con la salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Gracias. Gracias senador Mesón, por el grupo parlamentario socialista.